Que es la tercera vez que el gobernador de San Francisco de Macorís anuncia que en los próximos días entrará a operar el sistema de transporte, la Onza. Entonces, si ese es el progreso, no estamos en desacuerdo con el progreso. Lo que estamos en desacuerdo es cuando el transporte no existía, estos hombres que estuve aquí, eh, Usaron ese negocio como medio de sobrevivencia para mantener su familia y sobrevivir. Ahora el gobierno, apoyado del, del sector privado, llega a desplazarnos a nosotros sin decirnos qué propuesta para nosotros, sin hablar con nosotros. Nosotros pensamos que debe haber una propuesta para nosotros, de qué vamos a vivir, qué van a comer nuestra familia, cómo van a sobrevivir tantas miles de gente que comen de ahí.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 Tendremos transporte después de la marcha, vamos a tener transporte que sería a partir de las 12.